hablar sobre inteligencia colectiva y también eso nos va a llevar a entender un poco más quién es el fan. Entonces, bueno, la idea de la inteligencia colectiva radica en que el todo es más que la suma de las partes y que una, eh, una asociación, un colectivo, un conjunto de personas, llamémoslo como queramos llamarlo, siempre que hayan muchas personas podemos lograr eh, un resultado mejor que si trabajáramos con pocas personas, que si trabajáramos incluso con expertos. Es decir, que cuando nosotros sumamos las capacidades o las habilidades de todos, podemos conseguir resolver problemas, avanzar, eh, incluso realizar cosas que serían impensables para sujetos de forma individual. La idea de la inteligencia colectiva es un concepto eh, incluso noventero que se ha visto eh, reformulado o reforzado en nuevas teorías y con nuevas perspectivas que vienen eh, incluso de la matemática computacional, o de otros sistemas que a partir de la agregación eh, de diferentes elementos, sujetos, máquinas, logran resolver problemas de una forma increíble. Y hemos llegado a un punto con la inteligencia colectiva que gracias a, también a la inteligencia artificial eh, tenemos algo que se llama inteligencia híbrida, que es esa mezcla entre eh, lo que puede hacer un conjunto de eh, máquinas, de sistemas, junto con un grupo de personas que se suman a ese sistema. Entonces, tenemos que gracias a esos nuevos sistemas hay una velocidad mucho más, más grande, más, todo es mucho más rápido, podemos producir conocimiento más rápido, podemos ingresar en ese sistema que llamamos colectivo a un mayor número de personas y podemos eh, agregar a ese sistema colectivo una cantidad de instrumentos o de, o de sistemas computacionales o de herramientas que nos favorecen muchísimo el logro de los objetivos. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, todo eso está muy bien, pero el asunto es que esto puede cambiar radicalmente la forma en que operamos como sociedad, porque igual que, que nos lo dice aquí Rachel, podríamos, progresivamente inventar no solamente nuevas herramientas, sino nuevos signos o formas de comunicación, nuevas formas de organización social, nuevas formas de regulación de esa organización social. Podemos incluso multiplicar nuestra, nuestro potencial creativo, nuestra imaginación o nuestra experiencia para solucionar problemas que no podríamos eh, afrontar de manera individual. Entonces Yo creo que, igual que lo dice Perle en su libro Inteligencia Colectiva, que, que se los invito, lo invito, los invito a todos a que lo lean, está disponible en PDF de forma gratuita en Internet. Eh, la verdad es que es casi que una revolución lo que se puede ver gracias a la inteligencia colectiva. Y cuando nosotros hablamos de, de espectadores activos y de fans, hablamos de un tipo de inteligencia colectiva. De un tipo de inteligencia colectiva de una clase de, de, perdón, de inteligencia colectiva que ocurre, vamos a, a decirlo, entre eh, una gran cultura de masas, y la vida cotidiana de cada individuo que participa en esa cultura de masas. Entonces, eh, ese encuentro da como resultado una nueva identidad, como una nueva cultura. De hecho, Jenkins yo creo que ha sido muy mal interpretado, porque a veces se habla mucho de Jenkins como el precursor o el, o el máximo exponente o referente de... de, de de las estrategias transmedia, pero de lo que habla Jenkins básicamente es de cultura participativa, no tanto de, de estrategias transmedia, pero lo cierto es que cuando hablamos de estrategias transmedia tenemos una eh, serie de características que se derivan de la creación colectiva y por eso eh, tenemos que hablar de comunicación transmedia porque estamos hablando de eh, co-creación con usuarios y a veces se entiende la comunicación transmedia simplemente como la suma de plataformas o de sistemas técnicos en un proyecto, pero la comunicación transmedia, además de, de tener eh, esa característica, yo creo que la la transmedia, característica fundamental o lo que rompe con los sistemas tradicionales de creación es que la comunicación transmedia es creada de forma colectiva, es creada con los usuarios. Entonces, mmm, tenemos que esa nueva creación o esa nueva eh, cultura de la que nos habla Jenkins en ese encuentro entre el, el texto eh, o los contenidos de la cultura de masas con los individuos, eh, da como resultado un nuevo modo de recepción de los medios. Entonces, hablamos de eh, un usuario que recibe mm, contenidos a partir de, de muchas plataformas, un, un usuario que es mucho más activo. Eh, también hay que decir que eh, que ese activismo sea también malinterpretado porque no todos queremos participar y no todos queremos generar contenido y no todos queremos compartir el contenido eh, que consumimos. Pero lo cierto es que sí queremos tener eh, al menos la posibilidad de hacerlo, aunque finalmente no lo hagamos, ¿no? Que es lo que han, se ha visto en las últimas investigaciones, cuando estudiamos el engagement, ¿no? Luego, cuando vemos que hay gente que sí se le mira esto y que sí eh, comparte, sí eh, produce, si sí genera nuevos contenidos, es decir, toma un rol mucho más activo, eso empieza a crear comunidades y esas comunidades eh, empiezan a ser una forma alternativa eh, o a, a generar una forma alternativa social que no se había de pronto visto de forma tan evidente en un entorno analógico. Y empiezan a haber nuevas producciones culturales, nuevas producciones culturales que vemos a través de de las redes sociales que vemos a través de YouTube, que vemos a través de las historias de Instagram, que vemos a través de Facebook, porque estamos hablando de una nueva producción cultural, que es el resultado, obviamente, de este eh, encuentro, de este cruce entre esa cultura de masas y ese espectador activo que empieza a vivir eh, los medios de forma diferente. A mí me parece muy significativo que incluso, y por eso me gusta esta cita, pues desde 1981, porque hablamos de, de transmedia y parece que fuera como muy reciente el tema, o hablamos de participación y parece una cosa muy de moda, pero en realidad esto no, no es nada nuevo, eh, estamos hablando de, de participación desde hace mucho. Y... Y ya Jesús Martín Barbero en los ochentas, incluso antes de que se extendiera el uso de los ordenadores personales, nos decía el asunto de la recepción, es un problema que hay que pensar no como el, el ul, la última estación en un proceso de comunicación, sino eh, el principio para repensar el proceso de la comunicación misma y esto a mí me parece clave para entender el problema de la co-creación, porque muchas veces hablamos de audiencias o receptores o públicos como aquellos que reciben lo que ya hemos creado, o sea es como si sí, la última estación, pero ¿qué pasa cuando el proceso creativo empieza con ellos y la recepción ya no es esa etapa de, de llegada. Pasa que todo, todo lo que teníamos, incluso como establecido, como canon narrativo, como forma de producción en la que habían unas fases de preproducción, producción, postproducción, post empiezan a verse alteradas, ¿no? Jenkins habla de fans para referirse al parangón, es decir, como voy a ponerlo como mejor dicho, si hablamos de cultura popular, los fans serían como la cerecita del pastel, ¿no? Porque son los más activos, los más creativos, los más comprometidos, los más conectados, es decir, los que crean con más facilidad comunidades. Entonces, por eso, estudiar los fans es muy útil, porque al estudiar los fans, no quiere decir que todos seamos fans, ni que todos nuestros eh, nuestros eh, eh, usuarios o nuestros eh, espectadores o nuestras audiencias tengan que ser fans. Pero lo cierto es que cuando entendemos cómo funciona un fan, podemos empezar a introducir elementos propios de la cultura popular y de la cultura fan para llegar a ser eh, para llegar a tener audiencias más activas o más creativas o incluso más comprometidas con los proyectos con los que nosotros estamos eh, invitándolos a participar. Entonces, mm, volviendo a citar a Barbero, que me parece importante, además se murió hace poquito, me da tristeza porque perdimos a un a un gran teórico, yo creo que, que es una persona admirable que le ha aportado muchísimo a nuestro campo de estudio y, y yo me siento muy orgullosa de que sea colombiano y en todo el mundo lo reconocen, incluso más que acá. Y ella decía que en, en el 2012, decía, la audiencia nació para nombrar todo lo contrario a lo que se hace con el celular, nació para narrar lo que hacían los medios con la gente y no lo que hace la gente con los medios. ¿Qué quiere decir eso? Que el concepto de audiencias eh, incluso él lo, lo, lo replantea y lo critica porque es que la gente eh, hace muchas cosas con los medios y cuando nació toda la corriente de estudios eh, de la comunicación sobre las audiencias parecía que el foco o lo más importante para estudiar no era lo que hacía la gente con los medios, con los contenidos que, que consumía a través de los medios, con, con la manera en que se apropiaba culturalmente de eso que veía en la telenovela o en la serie, sino que estaban preocupados para eh, por qué por ¿Qué le hacían los medios a la gente? ¿Cuál era, por ejemplo, el efecto de la comunicación o de los contenidos en la gente? Y no cómo la gente estaba afectando esos contenidos o cómo la gente estaba eh, transitando por esos contenidos de una manera muy distinta. Es decir, el foco estaba en otro lado. Y, y en gran parte sigue así, sigue así, seguimos muy preocupados por pensar qué hace la gente con el celular, ¿no? Eh, por pensar qué que, que le podemos hacer a la gente o, o producir a la gente para que consuma a través de un celular para que la gente haga. Y yo creo que hay que, que cambiar el foco. Entonces, eh, otra de las cosas interesantes es que hay que entender que el usuario no es bobo que incluso nosotros nosotros los, los digo los comunicadores audiovisuales a veces pecamos de, de tener un ego muy grande de sentirnos mucho más que los demás de ver esas esas eh, no sé esas esos contenidos a veces que se viralizan y decir pero qué eso wow, es esto por Dios la gente sí si es estúpida y cómo y cómo hace cómo pasa esto, que esto se vuelva viral, esto a mí no me da risa, esto a mí no me parece interesante, esto a mí no, no me parece llamativo, entonces realmente la gente es idiota, ¿no? Y, y pasamos a subvalorar, a criticar y, y a no entender qué es lo que está pasando eh, muchas veces el por la cabeza de la gente que está consumiendo medios como YouTube no. y por qué un contenido como ese se viraliza y no nos hacemos las preguntas simplemente porque las, las subestimamos y las estamos subestimando desde, desde eh, mucho antes de que existiera YouTube o que existieran los contenidos virales en redes sociales, las estamos subestimando desde la televisión cuando decíamos que que la la gente que consumía televisión se embobaba, ¿no? Es más, a mí no me dejaban ver televisión cuando era chiquita, les cuento. En mi casa mis papás eran mijitos, todavía lo siguen siendo, y y en mi casa la televisión era apagó, ¿no? Y a la paradoja, terminé así son los papás de locos, cuando uno prohíbe algo, pues termina incentivándolo. Y terminé eh, haciendo una tesis de doctorado sobre la televisión. Bueno, esta ilustración me gusta mucho porque, porque creo que, que refleja lástima no ser el autor. La encontré sin autor en internet. Si alguien lo sabe, por favor, díganmelo para poderlo citar debidamente. Pero eh, me gusta mucho porque yo creo que dormimos soñamos, vivimos con las historias que consumimos. Eh, muchas veces, eh, desde que somos pequeños hasta que somos muy viejos, nos acompañan esas historias de los libros, de la, del cine, de la televisión, y, y así es que empieza a surgir en ese sueño el fan, ¿no? Entonces, ¿Quiénes son los fans? ¿no? ¿A quién es ese que nosotros podemos llamar fan en una cultura mediática? Eh, a mí me gustaría que antes de responder esa pregunta, y esto lo vamos a ver también en el trayecto que tenemos aquí en, en el módulo, eh, que respondiéramos o que acabáramos estas frases la audiencia está acostumbrada a la audiencia valora mucho que los fans son quienes que las creaciones de los fans son ¿no? porque eso nos nos ayuda a identificar incluso qué prejuicios tenemos cómo nos enfrentamos a esos fans eh, ya con unas ideas preconcebidas que evitan que nosotros eh, entendamos muchos procesos. Entonces, después de contestar esto, denle pausa aquí, si no lo, han no lo han hecho antes, contéstenlo y luego continúen con el video. Después de contestar esto, eh, yo diría que los fans son los que aportan nuevos puntos de vista a los medios de comunicación y los que transforman realmente ese esa verticalidad en la en la relación entre el usuario o el espectador y los medios y ese posicionamiento ideológico que hay entre eh, las grandes empresas de comunicación y sus audiencias son los que son las son la piedra en el zapato y por qué vamos a hablar de eh, la piedra en el zapato, porque de alguna manera siempre están retando, siempre están eh, ofreciendo como un punto de vista alternativo al canon narrativo, una tensión incluso en, la, en, en los derechos de uso de las cosas, pero eh, Jenkins nos dice no hay una separación profunda entre los fans y otros lectores y nos invita a entender al fan como un lector, y miren que entonces nos cambia la perspectiva, porque el lector, digamos que yo fui lectora, ya no soy tan lectora, desafortunadamente no me queda tanto tiempo para leer, pero cuando era muy joven me pasaba días enteros en, en la hamaca leyendo, y, y entonces eso era como muy bien visto, en cambio, si sí, mis primos se pasaban el día entero viendo televisión, entonces no era tan bien visto. Y me parece eh, bacana esta comparación entre los fans y los lectores para que nosotros veamos que es que nosotros también leemos textos audiovisuales. Y nosotros podemos hacer con los textos audiovisuales o con cualquier otro tipo de texto eh, que se produzca en una red social, lo mismo que hacemos con la lectura. Entonces, en general, tenemos una mirada sobre los fans como alguien que consume de forma estúpida, que cultiva un conocimiento inútil porque no le sirve para nada, de qué sirve saber mucho de los superamigos, pues. O eh, el que le otorga un valor desproporcionado a, a una serie, por ejemplo, o a un personaje de una serie también creemos que los fans y, y lo veíamos a mí me gusta mucho Big Bang Theory eh, y la manera en que se acercan al tema de los fans porque eh, todas estas ideas preconcebidas están ahí y se ríen de ellas con sátira y con mucho humor y dicen, bueno estos son todos los inadaptados no los que los los que siguen eh, tan ardientemente una serie los que se disfrazan de sus personajes favoritos además son infantiles muchas veces son mm, personas que tienen desviaciones sexuales que no sé cómo se entiende eso de desviación sexual pero bueno como desviación en el sentido más peyorativo sería los que no se no se ubican en el en los, en los cánones sexuales más tradicionales o los que eh, no separan bien la fantasía de la realidad, entonces viven en peliculados con su fantasía, son psicópatas o inestables, peligrosos a veces, esos, esos encuentros de fans eh, que a veces pues, son eh, de cosplay que no sé si, si a, habrán estado en alguno o eh, los habrán visto, incluso, pues, por ejemplo, con eh, Walking Dead. Eh, yo me acuerdo en un encuentro de fans, pues, que la gente corría cuando veía los zombies, ¿no? Porque los ven como, como bueno, esta gente vestida de zombies es eh, peligrosa. Bueno, y todos esos prejuicios radican en una idea básica, que es la idea del gusto. El gusto, el buen gusto, el mal gusto, es eh, un mecanismo para mantener distinciones sociales, para crear clases sociales, nace de, de una época en la cual eh, pues, había, estaba la burguesía y la burguesía se tenía que eh, distinguir eh, socialmente eh, y empezaban a ver esas distinciones a partir de las clases sociales ¿no? Entonces eh, Bourdieu nos dice esa estética burguesa eh, habla pues muy acertadamente del gusto, Jenkins lo cita para decir que, que eh, el gusto eh, pues realmente es el resultado de esa estética burguesa y que eh, la estética burguesa separa el texto del sujeto, es decir, yo leo o veo esa gran pintura en el museo y eh, eso me conmueve, me llena de... No sé, de, de información también que voy a compartir con mis amigos porque comparto ese gusto burgués. Pero en cambio la cultura popular quiere entrar al juego, quiere entrar a participar y ahí viene el tema de la, de la, de la participación y de la co-creación porque la cultura popular no se queda mirando la pintura simplemente en el museo también quiere, quiere que le ofrezcan eh, pinceles y pinturas para, que, para rayar, quieren poder intervenir, quieren poderle poner el nombre a la pintura con la idea que ellos se imaginan eh, que quiere transmitir el autor, quiere transitar por el museo de acuerdo a su propio trayecto y no por lo que le dice la, el guía o la guía en, el, en la visita, ¿no? Es una es, es mucho más desordenada, más aleatoria. Entonces, ¿quiénes son los fans finalmente, los que tras trascienden ese orden burgués? los que pueden alterar esa jerarquía cultural de esa burguesía, los que son capaces de valorar los textos populares, los que integran esos medios a su propia experiencia de vida. que más quisiéramos nosotros como creadores que los que nos ven convirtieran nuestros personajes y nuestras historias también en parte de su vida? A todos queremos fans, no? Todos también eh, queremos y tenemos una cierta rebeldía cuando somos fans porque queremos no debe ser una autoridad institucional que nos dice así tienen que ser las cosas. Los fans también son capaces de hacer sus propias interpretaciones. Esto es una pelea que ustedes ya veían en alguno de los textos que leímos eh, para para estas clases y es que eh, lo, los fans no respetan los canon, el canon narrativo. Los fans son capaces de, de crear historias de amor entre personajes eh, que no tienen ninguna historia de amor o ni siquiera se llegaron a conocer en distintas temporadas de una serie o, o crean historias románticas entre eh, dos personajes del mismo sexo porque crean sus propias interpretaciones y creando sus propias eh, interpretaciones revalúan re ese canon cultural, entonces vemos una cantidad de producciones de fans que, que tienen que ver con, con el mundo eh, sexual que no se muestra. Eh, debido a ese canon cultural en las historias tradicionales. Entonces, de pronto los fans son como como asaltantes de esa cultura de masas que comparten intereses y tienen una identidad colectiva, se mueven como colectivo y eso es muy importante porque, porque muchas veces queremos crear comunidades, queremos crear, por ejemplo, yo quisiera crear una comunidad de, de aprendizaje alrededor de este curso, pero ¿cómo hacemos para que eso suceda? Tenemos que aprender un poquito de cómo se mueven los fans, a ver si somos capaces entonces de trasladar, por ejemplo, esas mecánicas de juego a nuestras propias mecánicas de curso, en este caso. ¿no? Entonces, Certo eh, dice, bueno, habla de piratas, y, y, y habla de piratas con relación a la lectura, un término que acoge luego Jenkins para hablar de los fans, porque los fans también somos piratas. Entonces, eh, Certón dice, bueno, vivimos en una economía escritutaria. ¿Qué es una economía escritutaria? Es una economía dominada por los productores de textos. Productores de textos, me refiero a textos no solamente escritos, sino a todo tipo de texto, musical, audiovisual, textual, etcétera, que reprime esas múltiples voces y la oralidad popular. Yo creo que las industrias culturales, ninguna de ellas, el cine, eh, la los medios de comunicación que también son industrias culturales por supuesto eh, bueno toda la industria editorial ninguna puede eh, levantar la mano y decir que está exenta de esto en gran parte se reprimen esas múltiples voces y se reprime esa oralidad popular en esa, en esa economía escritutaria entonces ¿Qué pasa? Que la marginalización de esas clases populares se empieza a universalizar. Es como, sí, bueno, sí es lo normal, es, es habitual, no importa que nadie firme, no importa que lo popular se mantenga como popular porque lo otro le damos más valor. Al libro le damos más valor y que, por ejemplo, al blog que puede crear una una comunidad y, y poder publicar en internet ¿no? y de hecho ese valor se traduce también en, en salarios para la gente que trabaja en entornos digitales y para la gente que trabaja a veces en entornos impresos en las que parece que lo impreso tiene más valor que lo digital porque lo digital es más popular ¿no? o da opción a que lo popular empiece a tener una voz que no había tenido en esa economía escritutaria. Lo que sucede es que esos fans y esa cultura popular no firma, no firma, no aparece, no, no tiene eh, eh, una figuración que sí la tiene el autor, ¿no? el director. Pero la verdad es que eh, cuando empezamos a hablar de, de cómo se, se ve la televisión, empezamos a hablar de una cultura participativa, más rica, más compleja, y que empieza a permear otras, otras formas de comunicación también, cada vez de forma más radical. Entonces, eh, a mí me, me llama la atención esto, esta pregunta porque se las pongo acá porque eh, me acuerdo una profe de televisión que tuve cuando estaba estudiando comunicación social que me decía que es que todo eso del show de Cristina y todos estos talking shows, shows y estos programas de también de bueno el gran hermano y todos estos programas que a veces le, le llamamos si es que la tele basura es el resultado de que la gente pues, realmente no quiere sino es. Y que como la gente es boba, pues la gente tiene bobadas, ¿no? O sea, la gente tiene la televisión que quiere. Y, y, y esa subestimación de las audiencias ha traído muchos problemas eh, que se han visto reflejados también en estrategias digitales o en estrategias transmedia que ya no incluyen la televisión. Porque la verdad es que nos ha preocupado muy poco como productores o como autores realmente lo que los espectadores quieren ver. Y eso se nota en, incluso en la estructura misma de los canales de televisión, en los que por un lado se estudian las audiencias, para poder dirigir eh, las estrategias de marketing. Pero las audiencias y los espectadores no hacen parte de los procesos creativos de habituales o no hacían parte. Ahora cada vez más, afortunadamente, las la relación empezamos a ser menos ciegos, pero hasta hace muy poco y en muchos casos todavía se preocupaba eh, muy poco los, los productores o los autores por pues, saber realmente que querían los espectadores y eso hacía que la relación entre los fans y los productores no fuera una relación tranquila y eso pasa también porque eh, toda esa relación y toda esa producción que tenía el lector o que tenían nuestras audiencias era una producción además invisible porque ellos no firmaban como lo decía era una producción temporal, pasajera, hoy estaba aquí, mañana ya desaparecía, en cambio el libro permanecía para toda la vida, incluso se valorizaba, o sea, cuando cuando un autor moría, entonces parecía que su obra tomara, tomara otro estatus, ¿no? adquiriera otro estatus, entonces... Eh, esa, esa temporalidad también hacía que, que nosotros subvaloráramos en muchos casos o, o, o desconociéramos la producción de las audiencias. Pero la verdad es que nos hemos dado cuenta en la última década en la que hablamos de cultura participativa, de que esa economía escritutaria toma fuerza adquiere valor y se mantiene mucho más en el tiempo cuando se hace con los lectores. Entonces, hemos empezado a incluir a otros lectores, a incluir a nuestras audiencias, a incluir a nuestros usuarios dentro de los procesos de, de, de creación de los textos, porque entendemos que eso los refuerza, los, los apalanca, incluso garantiza su estabilidad en el tiempo. Esta palabra de nómadas que, que es un término que, que utiliza Certo y también lo utiliza eh, Pierre Levy, me parece muy interesante. Nosotros, vean ahora mi pantalla, tengo, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis pestañas abiertas y podría navegar entre una y otra con mucha facilidad, ¿no? Nuestros eh, lectores o nuestras audiencias son nómadas que están navegando entre pestañas, entre herramientas, entre plataformas. Entonces, eh, no podemos exigirles que se, que se queden, porque es que la permanencia no es nuestra condición en este momento. Uh, aquí dice eh, Jenkins, los fans de Batman no podrían centrarse en una única serie de televisión sino que la relacionan con otras como Catwoman o Emma Pell de los Vengadores. ¿Por qué hacemos esas relaciones? Porque igual que nos dice Certo cuando habla de, de de, de, en Piratas de Textos, eh, lo cita pues, también Jenkins, nos dice, bueno, es que nosotros siempre estamos relacionando textos. Cuando leemos o identificamos con el personaje, identificamos... Eh, cuestiones de nuestra vida, pasajes de nuestra vida con las situaciones que se, se viven en las series, ¿no? Y relacionamos estas series con otras y cada vez vemos esta práctica de, de, de, de mashup más habitual en las creaciones populares, porque igual, en las creaciones oficiales, ¿no? ya no solo populares, entonces vemos los Simpsons y vemos que los Simpsons están cruzados cada vez más con que fue una de las primeras series en utilizar el mashup como una estrategia narrativa, pero ahora se ha extendido de forma increíble a una cantidad de, de producciones, porque vivimos en una época de bricolaje cultural. Y ese bricolaje realmente es muy transmedia, o sea, yo creo que ese, ese bricolaje es, es, es lo que nosotros hacemos toda todo el tiempo con lo que leemos, en el que, fragmentamos textos y los volvemos a reunir de acuerdo con nuestra experiencia social, con quienes somos, con quién nos relacionamos, donde vivimos, ¿no? Y en esa fragmentación somos y además experimentamos, ¿no? Entonces aquí dice, los, le los, los lectores son viajeros, circulan sobre terrenos ajenos como nómadas que piratean campos que no han escrito, saqueando los bienes de Egipto para su propio disfrute. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Ya no solo hablamos de lectura, como les digo, de texto, sino de cualquier otro tipo de, de, de consumo cultural. Entonces, no, ese movimiento entre sujetos, entre los fragmentos, entre los discursos, entre las prácticas, culturales, que algunos llaman comunicación transmedia, yo diría es el movimiento propio de quien teje relaciones intertextuales todo el tiempo. Eso es lo que hacen nuestras audiencias y eso es lo que hacemos nosotros también como productores eh, audiovisuales o como comunicadores y esta ilustración me parece muy bonita porque también las invito a que por favor me digan de quién es yo eh, veo acá ese movimiento que va causando unas ondas que no que incluso el usuario no percibe porque muchas veces cuando damos clic en una página no sabemos qué efecto tiene ese clic sobre eh, por ejemplo eh, todo lo que hace eh, todas las métricas que se toman sobre una página, ¿no? O cómo nosotros transitamos desde una herramienta a otra, creando fragmentos y creando experiencias propias que hacen del texto algo nuevo y desconocido, que se empieza a formar ahí abajo, como esos peces que van ahí abajo de esa niña que camina producidos por, por sus huellas, ¿no? dejando tras de sí mucho más de lo que ella cree que está dejando tras de sí, creo yo, porque no lo está viendo. Entonces, hablamos de una cultura participativa en el que los fans son capaces de transformar esa experiencia de consumo porque la viven y la viven produciendo nuevos textos y también nuevas culturas, nuevas comunidades, ¿no? Entonces nosotros también somos creadores, como fans. Hablo ya no solo como productores de contenido, sino como fans, porque somos creadores de una cultura que está cambiando todo el tiempo, evolucionando como los peces que no vemos esa evolución, pero que cada vez logramos encontrar nuevos medios técnicos y materiales para hacerlo. Por eso creo yo que es tan importante entender que las herramientas son secundarias, porque bueno, unas aparecen, y otras desaparecen todo el tiempo. Pero lo cierto es que con cada herramienta lo que estamos haciendo es, es lograr nuevas maneras de hacer que la cultura, y que, y que esa cultura participativa evolucione y encuentre nuevas maneras de, de sobrevivir en el tiempo.